Sabemos que Joan va a competir en el EM Pro y, bueno, están dando ahora mucho eh, la comparación, la posible comparación de Chanek versus, versus Joan. Chris Exacto. Michael Cristo versus versus Joan. Que, bueno, pues, eh, parece que solo van a competir ya los dos en el, en el campeonato. Eh, Jorge, la verdad, primero, a mí me parece eh, que habría que poner un poco de, de, de, de, de, de, de, de, de hostia. Un tío que va a debutar, como Joan, que ya se le está comparando con esta con esta gente, y habla mucho en favor de Joan, y yo creo que va a estar en comparación. Bajo mi punto de vista a día de hoy, todavía, eh, todavía creo que eh, Cristo está un escaloncito por arriba de Joan. Entonces va a depender un poco eh, de cómo salga Cristo, cómo salga Joan. Joan no puede negociar como tiene que ser, tiene que ser ya a tope, de eso se encarga la Fede, pero yo creo sinceramente que todavía Cristo está un escaloncito por arriba de Joan. Yo, a, a, a, a ver, yo ahora tengo el canal secundario, que hago Twitch también, ¿vale? Y hago reacciones, ¿vale? Um, a mí, vamos, lo de Andoni me dio hate, pero es que lo que hizo con Joan ha sido algo espectacular, tío, se si ha sido abisval. ¿Vale? Yo, ¿sabes? La, el problema de la gente es que escucha las primeras palabras, pero no se, lee las primeras palabras, pero no se lee el libro entero, ¿vale? Yo dije que Joan tenía posibilidades, ¿vale? ¿Por qué dije que tenía posibilidades? Porque Un segundo, me segundo me un segundo. Posibilidades me siempre me hay. hay porque si Coleman no perdió un sí, campeonato lo puede perder todos. Bueno, no bueno, bueno, todo. bueno hay, hay veces que no, o sea, pero pero en este caso yo me ha mejorado. Lo que ha mejorado Juan del año pasado ahora, que ya lo puedes ver, que ha mejorado mucho la dorsal, ha mejorado mucho el femoral, etc. etc. han hecho un buen trabajo de fuera de temporada, ¿vale? yo dije, dije con estas palabras exactas, dije, si Juan, eh, estamos hablando de crito, que es un tío que no sale al 100% nunca. O sea, nunca sale con una condición extrema, Cristo, ¿vale? Le caracteriza eso, sale muy grande, pero nunca sale al 100%. Entonces dije, si Juan, con las mejoras que ha tenido, sale con la carga perfecta y sale más duro que nunca, porque no le vale lo del año pasado, eh, todos estaremos de acuerdo, o sea, Juan el año pasado ganó la pro y, y ganó su primer campeonato, estando a lo mejor al 60-70% de, de su potencial en ese momento, ¿vale? O sea, Juan no salió seco, seco. Si este año, con las mejoras que ha tenido, consigue, aparte, salir perfecto de sequedad y de punto, y Crizo sale mal, porque, por ejemplo, el día que ganó la VLS y se clasificó para la Olimpia, salió muy mal, vale tiene sus posibilidades de darle guerra. Eso la gente ya lo analizó como que yo estaba diciendo que Joan puede ganar a Crizo. A ver, yo te estoy diciendo, si salen los dos a 100%, gana Crizo. O sea, es un tío con más experiencia, con un tamaño descomunal, etc., etc., pero yo sí que veo posibilidades porque no es un tío fiel, no es un tío fiable, Criso. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, sí, sí, pero yo te voy a hacer un apunte. Criso saliendo mal, quedó 12 de la Olimpia. Ya, yeah, pero también es que, ¿sabes la pena? Que, que el, el, ¿Hasta qué punto ah, también ganó en la VLS ¿También por qué? Porque también yo creo que también vale un poquito el, el tema de, del media que tiene, las redes sociales que tiene, Pero está siguiendo el juego. Yo a Criso sí lo he visto ¿cuánto? La Cristo ha habido veces que lo he visto muy bien de punto. ¿eh? Muy cristalino. Yo cuando estaba en el IT Pro y lo veía, era un tío que nunca había, lo había visto en la abdominal. Tío. Yo, yo, por ejemplo, en la, el, la Daya donde no sé en qué Daya, lo he, visto, lo he visto bien. Sí que es cierto que no es muy regular, pero le he visto salir bien. No es muy regular. También es cierto que es un tío que tampoco se pone muy gordo. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se pone gordo tampoco, se ve que tampoco se mate con la dieta. Pero yo a día de hoy, si le veo un escaloncito... De Joan. No, no, sí que es cierto para... que hay en poses vale. Sí que es cierto que hay en poses como el doble dices Que yo se la doy a Joan Respecto a Cristo. Pero eh, coincido con lo que tú dices Si Cristo va al 100% Buf eh, rompe, rompe el escenario No va a tener muchas posiciones En Europa no, Hablando hablo ya de Joan o no sí, sino sí, otro, sí, sí, sí. Es muy difícil que alguien le gane en Europa ¿eh? Los italianos y demás Porque hablamos de un tío que en Europa bueno, en la ha caído delante de Hollis, que, que es otro europeo. Se habla de que también puede ser que venga Nathan de Asha a Nembro. No, y, y, va, sí, y se, decía no. Que iba, se decía que iba a venir brandado también. Iba a Dengue, ¿sabes? Pero, no, no lo o... sé, Wellington Nescau sí que viene. Wellington Nescau, sí. además hasta que era Leo Juiz de Westwood Bilder, que nos pone siempre al día. Pero yo creo que Joan en el futuro va a estar por delante de Cristo siempre, pero esta vez todavía yo creo que está un escalón por debajo. Estamos hablando de un Olimpia. O sea, no, yo, bueno, estamos hablando de un top 12 del Olimpia. O sea, que tampoco. No, raro no, raro. No lo es, me... lo es que a mí, Criso nunca, nunca me ha gustado en general porque, bueno, mucha separación en las piernas, un doble vice brutal eh, y un perfil, un perfil acojonante de, de pecho. Pero sí es verdad que nunca me ha gustado de, de espalda y Criso <coughs> eh, pierde armonía. Es decir, hace un doble vice de frente, tiene unos brazos impresionantes y una separación impresionante, pero. Esa, esa falta de densidad en el dorsal le falta esa forma esa forma en V igual de espacios dorsal de frente igual de doble bíceps de, de espalda tiene unos grandes hombros pero la espalda al final no es masiva, no es colgona y claro eh, Joan ahora mismo por lo que yo voy viendo mmm, es que tiene una armonía perfecta, tío yo veo Joan un doble bíceps de frente y veo esos bíceps esos dorsal colgones que Al final le hace la cintura pequeña con ese bombeo de piernas que se ve que está ganando separación. Lo veo de perfil, lo veo de espalda y yo es que no sé qué sacarle a, a, a Joan. De, Tiempo. De, de, no, de, yo no se puede sacar claro, nada. Tiempo. Pero ¿tiempo? yo no tenía cosa Yo es que, yo si tuviese que apostar por alguien, eh, eh, yo creo que Joan le puede ganar sin ninguna duda ya a, a, a Criso. Pero claro, eh, también tenemos que ver a un Joan 100% con esa separación eh, eh, Está es, qué años es que yo lo de Joan es brutal tío. Joan, yo, yo, yo lo yo mismo y sin, sin palabra de verdad. Lo mismo que te he dicho antes de, de Anthony en el sentido de que también uh, el, el ver el atleta al 100% por cambia completamente puntos algunos uh, algunas partes de su físico. Yo creo que sinceramente ya oh, ahora estamos viendo la mejora de Joan, la evolución que ha tenido sobre todo en ganancia de masa muscular y calidad, vale. Pero es que a Joan no lo hemos visto al cien por cien, bro. Yo lo vi ganar la Pro, lo vi desde de primera fila, grabé, tengo los vídeos, y yo veía a Joan y yo decía, le falta punto. O sea, claramente. Sí, sí, esa, esa, decía, esa, le falta esa todo Ahí sí, tampoco necesitaba más. Pues más. en yo, ese momento. Yo, yo, no, no, no lo necesitaba. Yo quiero ver, o sea, tengo muchas ganas de la pro para ver a un Joan al 100%, porque yo estoy seguro que Fede este año lo va a sacar al 100% y el chaval también estaba mentalizado a sacar al 100%. Tengo muchas ganas porque ahí también se verá el potencial real de hasta dónde puede llegar Joan porque no hemos visto su físico al 100%, tío. Uh -huh. Porque ahora, viendo lo que estamos viendo, no me jodas, faltan cuatro semanas, seis semanas, o cuatro semanas. Faltan, eh, por lo menos. Por lo menos o sea, cuatro es que no, le, le, le falta lo mejor. mira Yogan yo, yo es lo que llamamos un muñeco. ¿Vale? Un muñeco hecho, típico trofeo que lo hacemos estilo perfecto con masa muscular en todos lados, que no tenga fallo pero Criso, pose por pose, no tiene, no tiene un 100%. Pues yo creo que por el, por el gran problema de la de, de la, de la espalda, bueno, gran problema eh, comparado con otros grupos piernas muy bombeadas, muy grandes mucha separación, lo vuelvo a repetir, doble bíceps brutal, de perfil también brutal pero es que, eh, yo sé yo a Joan no le veo ningún perfil malo la verdad es completo es, es sí. mi punto de vista, es completo, es un muñeco tío, es un rafa brandado pero el, el, el doble tío, muñeco bonito pues y se, y, y se le va a la separación ¿Tú Paco ya para ir cerrando? Pues eh, a ver, ¿qué os voy a decir yo? Yo sabéis que yo soy pro-Juan. Eh, escúchame, a mí Joan me encanta. Eh, eh, creo creo que, que ahora ya lo, lo hemos visto, cómo está la puesta a punto actual, eh, aún sabiendo que es un chaval que tenía mucha evolución, yo creo, por lo menos a mí, y yo llevo unos cuantos años en esto, que he visto una, eh, una, una evolución bestial eh, sí que es verdad que va a ser su primer campeonato pro. ya lo estamos comparando con criso estamos acelerando todo tanto escúchame es un tío que seguramente en la apuesta a punto de joan eh, pues ya veremos cómo sale no tenemos que verlo tenemos que ver esa apuesta a punto que se necesita en la liga pro para realmente estar ahí arriba eh, pero si no lo clava en esta primera, lo clavará en la siguiente. Y si el ritmo de evolución que está llevando es a este nivel, eh, yo no sé el físico que va a conseguir sí, este claro, chaval. Lo que, lo que sorprende de Joan es eso, son sus tiempos. Sus tiempos yo no sé no, exageradamente tiempos, yo no increíble. Una mejora. Eh, te coges a ver fotos antiguas, vídeos antiguos, ves la mejora. Eh, ya no solamente en tamaño eh, eh, vale porque el tamaño bueno, es un factor es que genético Yo siempre que he tal. que más que tamaño lo que tiene es estética tío. Sí, es, es la difícil. forma Sergio, no, lo es digo, la digo. forma es que digo. conforme más grande está más bonito no se no le ve más, contra más grande está, más bonito se le ve, ¿vale? Y eso es el kit del culturismo, ¿vale? Todos hemos visto pesos súper pesados que pesan muchísimo y sale encima del escenario y lo ves solo y parece que sea un peso muy mediocre porque, porque no luce, ¿vale? Eh, yo no sé lo que va a deparar el futuro y tal, y no sé, pero para mí, y sigo creyendo que. Eh, lo queremos todo muy rápido, queremos que ahora eh, en su debut ya queríamos que ganara el carnet pro, ahora en su primer año queremos que gane a Cristo y que quede por delante. Eh, a mí yo me contengo un poco y tal. Vamos a darle un poquito de tiempo. Vamos a darle un poquito. Vamos a ver, vamos a ver un poco eh, cómo cuadran tanto eh, Joan como Fede, eh, escúchame. Están empezando, son sus primeras puestas a punto realmente. Ahí tienes que conocer al atleta, cómo reacciona, saber jugar ahí, ¿no? Eh, eh, el tema de la puesta a punto. Eh, pues lo mismo no lo cuadran en la primera y sería lo más normal del mundo, pero aún no cuadrando, yo creo que Juan, el físico que va a presentar, va a ser increíble. Pero, pero yo lo, me, me vengo a, hacer, a, a decir eso, pues vamos a ir paso a paso, vamos a disfrutar. Yo simplemente viendo los reportes de Joan, eh, cuando cuelga un post y tal, y lo veo, eh, digo, Dios, eh, eh, como si venga a este ritmo, va a ser un físico increíble. Increíble. Y entonces, bueno, ¿yo qué espero? Pues espero Simplemente, ¿cómo clasifique en este campeonato? Y si gana Cris o no. Escúchame, lo mismo Cris y Juan no salen bien, y sale otro por ahí que dice: Aquí estoy yo, y le pego un batacazo a los dos. Que estamos hablando de la liga profesional, ¿eh? que no estamos hablando de. Entonces, me da igual, me da igual, pero, pero con ganas de verlo, a ver cómo va pero más que nada por yo estoy disfrutando de la evolución y creo que nos tenemos que parar todos un poco a disfrutar de cómo está evolucionando ese chaval, ¿no? Entonces, eh, el límite no lo sabemos, ¿vale? Pero, pero sobre todo yo lo que, lo, que, lo que quiero es seguir disfrutando de esa evolución y verlo desde que empezó hasta dónde puede llegar, ¿no? Y deseando ya, pero pidiéndole un poco a la gente un poco de calma y un poco de tiempo, ¿vale? Una cosa, hablando, hablando de, de, de evolución, esto es a título personal, ¿eh? el otro día, bueno, hace unos días, ¿no? No sé, yo, yo lo vi haciendo una sentadilla con cerca de 300 kilos eh, a seis repeticiones y yo estaba sufriendo, ¿no? Como diciendo, joder, tío, que eres un portento, recuerda a, a este, al, al Sergio seguro se acuerda, ¿cómo se llama? Al francés este, que a Jean-Pierre, ¿no? Que se quedó con la, bajo, la rodilla... Te llega una lesión con 300 kilos, escúchame, hace repeticiones cuando yo creo que no le hace falta, ¿vale? Sí, Y, sí. y se te acaba todo, ¿eh? Se te acaba sí. todo. Así que digo, Joan, de verdad, si me estás viendo... Sí, escucha, o sea, yo sufro muchísimo por Sufro. Escúchame, escúchame, Raúl, hice un vídeo, en cuanto vi el, el, el, el, el vídeo de Joan con 300 kilos, hice un vídeo, ¿no? Hablando, no hace, hablando no, un poco de eso. No le hace falta, no, no, no le hace no falta, ¿vale? Y siempre es lo que decimos... ¿Vale? Tirar pesado. Sí, claro que hay que tirar pesado, pero con mucha cabeza. Es un tío que ya viene en la fuerza. Eh, y con Sergio lo hemos estado hablando antes. Dale otro toque al entrenamiento. Tienes que darle otro enfoque diferente porque es mucho más seguro, vas a alargar seguramente tu carrera como, como deportista profesional clarísimamente ¿eh? y no tienes el riesgo, no, tiene, no corres ese riesgo, no vale la pena correr ese riesgo y más con el potencial que tiene Joan, no hace sí, falta Joan, si ¿sí ¿sí me estás viendo Joan, no hace falta Joan no, no es necesario es correr el riesgo, tío, el tío, lo sé, lo que sé, que lo que sé le va la vida el entrenamiento. Yo creo que yo creo que a ella le dices entrenar o competir y te dice entrenar. Sinceramente. Sí, por supuesto. Ve, y, y, y. Pero sí, es cierto sí. que tiene que pararse y decir, hostia, que igual ya no. Que igual un día puedo tener molestias o una mera molestia. Yo creo que. Eh, porque además coincido que nos necesita, porque es que esos tiempos, los tiempos de preparación, son de otro planeta. El doble bíceps. Yo creo que ya está entre los cinco mejores de la Liga Pro, no lo doble bíceps de frente. ¿A poco sí, que sí, eso sí. meta profundidad y madurez? Es que ese doble bíceps es perfecto. O sea, yo, no, yo, yo siempre lo dije, desde el principio dije que era muy bonito. Y es que lo que ha dicho tú, Paco, es que está más, cada vez más grande y está muy bonito. Y estético, grande muy y estético. Bonito. Grande, grande y estético. Sí, porque, porque crece y no se le estropea el físico. Hay muchos opens que lo que le ha pasado es que cuando han querido meter masa muscular de verdad o se les ha ido la cintura... O han perdido las formas, que es lo que les ha hecho profesionales. En cambio, yo van metiendo kilos, aún se le ve más bonito porque la cintura la mantiene, tío. ¿Sabes?